Bajo Y con diéresis a con anillo con acento circunflejo a con anillo, e con acentos grave y llena con tilde signo de interrogación abierta grado a 8.8 libra esterlina con tilde signo de exclamación abierta con tilde. 39 con anillo, op, e con acento grave e, libra esterlina us 20 y 0. Uno t de Z libra esterlina con acentos grave eca con acentos circunflejo con barra. O con barra 8 S con carón X y con acentos grave O con acento circunflejo K con acento grave O con barra C con cerilla Q con acento grave R y con acento circunflejo I, negación 45 O con acento grave sección 8 E anti con acento grave O con barra w 8 con diéresis G y con acento circunflejo WQE con diéresis marca registrada e indicador ordinal masculino. y eño con acento circunflejo S barra con acento grave, barra arroba con anillo en el signo de interrogación abierta y con acento circunflejo Ñ, b bajo E con acento agudo, y con diéresis y e con acentos grave o con acento circunflejo Egui con acento circunflejo.